Hola, estamos en el Gyeongbokgung Palace, en el palacio Gyeongbokkong. Entrando, es muy bonito. Esta es una de las entradas. Y es uno de los tantos palacios reales del emperador que hay aquí en Corea, en Seúl. Oh, es muy bonito. Tiene la misma estructura de todos los palacios, como. Antiguo, sí. ven lo de la ciudad prohibida, es como puertas, puertas hasta que llega uno. Pero esto no es tan grande. Y ¿Sí ven que la estructura es un poco distinta y las cámaras, así en vez de pagodas al lado, tiene como pasillos grandes y casas. Allá atrás, al fondo, se ve una pagoda. No sé si se alcanza a ver, pero aquí hay una pagoda muy bonita. ¿Qué es eso de ahí Stefan? Es como ahí la casa. Ahí está, sentado. El... El... El... Emperador. Sí. Es que el emperador es eh, el chino. Ah, sí, el rey. Perdón, sí, el rey. ¿Por eso pero, pero siempre son. Reina. Sí. Oh. Ahí está. Vamos, hacia allá. Ah, también tienen.. Esto es como inscripciones. Al medio de las escaleras. Sí. No sé qué son, pero... Y ahí, así ya está donde está el trono del rey.